Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Mónica y soy alumna del Colegio de Ciencias y Humanidades. Y el día de hoy, en una fecha tan especial para México, les vengo a presentar cómo representamos como alumnos a la UNAM y hacemos una gran demostración de cómo festejamos a nuestros muertos. ¿Quieren ver cómo se ve? Acompáñenme. La política de este año está basada en nuestros ancestros prehispánicos, es por eso que se está representando con un Quetzalcóatl. También estamos representando sobre el terremoto de 1985 que devastó a México, donde se perdieron demasiadas vidas. Y también, como podemos recordarlo, apenas el mes pasado, el 19 de septiembre de 2017, vivimos un terremoto. Es por eso que esta ofrenda está dedicada a los muertos de estas épocas. Esta ofrenda la hicimos entre 10 grupos, coordinados por cuatro profesores distintos, los cuatro de filosofía. También tenemos el ámbito social actual. ¿Por qué? Porque esta ofrenda es un homenaje a aquellas víctimas de los terremotos recientes del 9 y 17 de septiembre. Los Quetzalcóatl representan la parte prehispánica de México, porque al final de cuentas Quetzalcóatl es uno de los padres de los cuatro soles que conforman una representación importante y básica de nuestra ofrenda está el sol y la luna en nuestra ofrenda que son unidades duales y el sol del fuego es una creación de Quetzalcóatl, tenemos otro Quetzalcóatl y Quetzalcóatl están de acuerdo conmigo en que es un icono mexicano, es la serpiente emplumada, Tlaloc también es un padre de soles y es un hijo de Ometeetl que es el padre también de Quetzalcóatl, Tlaloc se puede decir que es una representación del sol de agua, el sol de agua se caracteriza por el color azul y por elementos como el agua y la sal que son la pureza, la pureza de las almas, purificamos a las almas con agua y sal que son por así decirlo elementos santos.